Las declaraciones fueron ofrecidas por Alejandro Bonilla, que manifestó la situación que vive con su expareja luego de la decisión emanada de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esto en torno a un desalojo. Bueno, yo quiero desmentir, la señora la, la señora Daniela Minaya eh, ha dicho cosas que no son, porque eh, nosotros, te, yo tengo aquí los papeles de la Corte, la decisión de la Corte, y, y yo creo que eso es lo que vale sí, ¿Pero cuál es la situación real? Bueno, la situación es que la corte decidió en primera instancia un desalojo Y, y le dieron 10 días para que se salga y ella no se salió La corte de apelación tomó la, des, la misma decisión y la condenó a ella a, a mil pesos diarios de multa Por cada día que dure en la propiedad ¿Quién está viviendo en una propiedad que es suya? Es de, de mío hijo sí, sí. Pues la, la, la corte de que y no se ha salido ella no se quiere salir cuál fue la denuncia que ella hizo bueno la denuncia que ella hizo que ella se siente amenazada y que se siente perseguida y, y eso no es verdad y por usted se siente perseguido no sé por quién ella dice pero por mí no ¿Sí, usted no la ha amenazado a ella? no yo no Ya ha tenido ningún tipo de roce con ella hermano? bueno la la la el roce que yo me le fui de la casa que yo me fui de la casa porque ella es una señora violenta. A que ustedes vivían, eh, eran pareja. Éramos pareja. Entonces, eh, ¿cuál es el llamado que usted hace? Bueno, yo le hago un llamado a ella que desocupe la vivienda y cosas para, para así terminar con esto. Vemos que usted tiene ahí las intenciones a la fiscalía. Eh, ¿no Son tres citas que la fiscalía le dio a ella y ella no acudió. Tres citas diferentes en diferentes días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.